Bienvenidos, bienvenidas. Uh, vamos a dar comienzo esta segunda jornada, después de la jornada inaugural de, de ayer en el aula magna de la Universidad de Barcelona. Uh, las jornadas que se desarrollan uh, desde ayer, hoy y mañana, tanto en la Universidad de Barcelona como en la antigua prisión modelo de, de la ciudad de Barcelona, Uh, intentan tener una mirada internacional sobre la legislación y sobre las bases de datos en relación a las víctimas y está organizada por el Observatorio Europeo de Memorias y la Secretaría de Estado de Memoria. Uh, y el origen de, esta, de estas jornadas, o en parte el origen de estas jornadas, Uh, se debe al trabajo de conceptualización que se llevó a cabo para la Secretaría de Estado de Memoria del futuro Censo Estatal de Víctimas. Uh, el año 2021, la Secretaría de Estado de Memoria uh, realizó un encargo a la empresa Render, con Alejandro Peña, que uh, está hoy aquí con nosotros, y a nuestra empresa, La Fonería, a, a mí mismo, Gerard Corbella, uh, para llevar a cabo una conceptualización de cómo debería ser un futuro censo estatal de víctimas uh, en, en el Estado español a raíz de la uh, aprobación de la Ley de Memoria Democrática que se ha dado recientemente en el, en el Congreso de Diputados. Uh, para llevar a cabo este trabajo... Lo que hicimos fue analizar, primero de todo, la situación de las distintas bases de datos que hay en España, tanto aquellas que tienen asociaciones memorialistas como instituciones memorialistas y proyectos universitarios. Analizamos hasta 39 casos distintos. A partir de este análisis sacamos conclusiones y la siguiente parte del trabajo fue identificar cuáles son las mejores prácticas uh, en relación a las bases de datos de víctimas uh, en todo el mundo. Analizamos cinco casos distintos de estos cinco casos para las jornadas de hoy. Uh, hemos invitado a Yad Vashem, hemos invitado a a los archivos de Arlsen y hemos invitado al Archivo Nacional de la Memoria para uh, que nos cuenten algunos de los aspectos que hemos destacado en esta, en esta conceptualización. Así que, sin más, uh, voy a pasar la palabra a los ponentes y antes uh, lo que voy a hacer es uh, presentarlos. Uh, siguiendo el orden del programa, que seguramente todos tenéis, Uh, va a empezar uh, Alexander Abraham de Yad Vashem. Alexander es licenciado en Filología por las universidades de Bucarest, la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es doctor en Historia uh, por la Universidad de Bar Ilan en Israel. Ha estado trabajando en Yad Vashem desde el año 1984 y desde el año 2000, que no es poco, es director de la base de uh, de la base de datos central de, de las víctimas de la Shoah en, en Yad Vashem. Uh, Como quedamos, Alexander, tienes la palabra y tienes 20 minutos. Gracias. Eh, después del holocausto, lo que ha quedado de, mucho de, la, de, de, de muchos de los judíos de Europa es lo que vemos aquí, son cosas comunes en uh, Bergen-Belsen, y aquí en el este de Europa, en los bosques de la eh, ex Unión Soviética, donde eh, no había ni, ni siquiera una marca eh, de las Fuerzas Comunes. Eh, por eso había eh, necesidad de eh, que haya un uh, um, memorial que se erigió en Jerusalén, y eso uh, es lo que se llama la Sala de los Nombres en Jerusalén. Um, la... Uh, el trabajo empezó ya en 1946 inmediatamente después de la guerra y aquí podemos uh, ver el proto primer protocolo de Yad Vashem de febrero 46 con las uh, uh, principales uh, uh, uh, misiones coleccionar documentación en general sobre el Holocausto y uh, después uh, reunir recuperar los nombres y aquí vamos también Cómo había que hacerlo es dirigirse a las familias para que documenten, que registren los nombres de sus familiares que no volvieron del holocausto y además eh, en uh, paralelo dirigirse a los archivos uh, para recuperar documentos que se ha, uh, habían existido. Uh, es como empezó uh, la colección de lo que llamamos hojas de testimonio. Uh, aquí uh, tienen una en uh, castellano. Um, es uh, una hoja de testimonio, es una ficha personal sobre una víctima del holocausto uh, con uh, nombre, apellido, nombres de los uh, padres, lugar y fecha de nacimiento, uh, residencia uh, antes de la guerra y uh, uh, uh, profesión uh, donde estuvo durante la guerra y si sí, se sabe. Eh, su destino eh, lugar de la, y fecha de la muerte, así sucesivamente, en, en lo bajo de la ficha están los datos de la persona que eh, proporcionó la, la, eh, esta inform información, que en general eh, son familiares o amigos, eh, vecinos, gente que conoció a las víctimas. Eh, tenemos aquí una, eh, una sinopsis de las fases de colección de las hojas de testimonio, Um, la primera fase fue en 55-57, una campaña nacional en la cual se um, colectaron más de 800.000 nombres y así sucesivamente en los años uh, 99, um, una otra campaña y uh, en paralelo la computarización de uh, los nombres. <coughs> Hoy día tenemos en la sala de los nombres más de 2.800.000 uh, nombres uh, de las hojas de testimonio. Esta es una imagen del um, proyecto muy intensivo que tuvimos en 99 de computarizar a las hojas de testimonio. Y esta colección de las hojas de testimonio ha um, um, recibido el reconocimiento de la UNESCO en 2013 uh, como parte de lo que se llama uh, Memory of the World International Register, uh, digamos, uh, bienes uh, espirituales de la humanidad. Es la primera vez en la historia que un uh, genocidio se um, documenta um, a nivel uh, de cada persona. En paralelo, estamos trabajando con uh, documentación de archivo y um, um, obras memoriales. Lo que ven aquí, por ejemplo, es una lista de judíos que fueron deportados a Transnistria, distintos uh, um, campos en, ese, uh, en esa zona. Y eh, de cada uno de, eh, de los nombres estamos eh, estableciendo una ficha dentro de la computadora con todos los datos que aparecen en esta fuente. Eh, lo que tenemos hoy en día en, la, en el eh, banco de datos es, eh, como decía, casi 2.800.000 nombres de las hojas de testimonio. Eh, junto con las hojas de testimonio tenemos eh, como 200.000 eh, fotografías. Eh, no, son, no es un porcentaje muy grande porque desgraciadamente la, para la mayoría de las víctimas no hay fotografías, pero cuando tenemos una foto ya es mucho más que solamente el nombre, ver el rostro. Y en paralelo tenemos eh, alrededor de 3 millones de fichas de eh, nombres que vienen de distintas eh, fuentes, de, de cientos de fuentes, eh, listas de víctimas por países, listas de, de deportación, listas de prisioneros en guetos y campos. Eh, Listas memoriales y, y así, En total tenemos como 5.000, eh, perdón, aquí un error, 5.768.000 eh, ocurrencias o fichas de nombres, es decir, nombres que se ex, extrajeron de las distintas fuentes. <coughs> si cuando hacemos la, eh, lo que se llama cross-reference, la corroboración de los datos. Eh, tenemos menos víctimas porque hay casos en, la cual, en los cuales una víctima aparece en más de una fuente. Entonces, nuestro, um, um, en, en, a esta fecha tenemos dentro de la, del banco de datos como mil eh, víctimas individuales. Estamos hablando de aquí de judíos que fueron asesinados durante el holocausto. En paralelo tenemos... Eh, Uh, más de 1.200.000 fichas de nombres con, de judíos que fueron víctimas de la, de, de la persecución, pero cuyo eh, destino final todavía se desconoce. Uh, no sabemos exactamente si sobrevivieron o uh, fueron muertos. Uh, se trata de 455.000 nombres de uh, prisioneros en guetos y campos, uh, 750.000 nombres de uh, judíos que fueron registrados Muchas veces para trabajos forzados, pero no, um, no siempre. Y hay um, una, un número muy grande de lo que se llama víctimas de la evacuación. Son los judíos que um, a la entrada de las, los ejércitos alemanes en junio de 1941 se refugiaron en el, um, Asia Central, en la parte central de la Unión Soviética. Um, tenemos también nombres de sobrevivientes, más de 700.000 uh, fichas de nombres, uh, parte de ellos... Los hemos podido uh, poner en internet, pero dentro de las limitaciones, claro, de las leyes de privacidad. Uh, todos esos nombres están en el internet porque uh, todavía hay uh, miembros de las familias que están buscando y tratar, tratando de averiguar qué pasó con sus uh, familiares. Um, nuestro banco de datos um, fue uh, abierto en el internet en uh, 2004. Ven aquí los, uh, todos los países y territorios de los cuales están uh, visitando nuestro uh, sitio. Um, por uh, uh, porcentaje, um, como un tercio de los visitantes son de América Latina, de otro tercio de Europa y uh, otro tanto de Israel y pocos de otros uh, lugares. En total, uh, 734 mil lo que se llama sesiones, uh, no personas, pero sesiones de uh, búsquedas en nuestro um, banco de datos. Um, hay un uh, promedio uh, mundial de tiempo de una sesión que es tres minutos y medio. Ven aquí que eh, el promedio en Yalba es dos veces más, y lo que quiere decir que la gente muestra interés en nuestro banco de datos. Um, el, el banco de datos es uh, interactivo en uh, la medida de lo posible, en el sentido que um, ofrecemos a, la, a, a los visitantes la posibilidad de uh, mandarnos... Uh, eh, pedidos relacionados con problemas técnicos, correcciones, adiciones de fotos, documentos y así sucesivamente. Y también eh, eh, sugerencias para que hagamos eh, conexión entre eh, dos eh, fichas. Voy a mostrar en un momento. Y además, cada año estamos eh, añadiendo al banco de datos eh, decenas y decenas de miles de eh, fichas de nombres eh, adicionales. Ven aquí el año pasado 72 mil uh, nuevos uh, nombres adicionales. Um, comparando con el número uh, conocido de las víctimas uh, en países, en uh, nuestro banco de datos tenemos uh, la mayoría de los nombres de las víctimas de, cent de Europa Central y Europa Occidental, 90-95%. Uh, cuando se trata de Europa Oriental. Um, estamos en más o menos uh, 70% en lo que uh, tiene que ver con Polonia, Rumanía, uh, la Unión la um, uh, ex Unión Soviética y Grecia y desgraciadamente en Libia tenemos uh, algo menos de la mitad de los nombres es porque no hay fuente de documentación y uh, no hay uh, bastantes sobrevivientes que puedan ayudarnos a recuperar los nombres. Um, últimamente estamos uh, uh, recuperando nombres también de lugares menos, um, como decir, uh, um, obvios, como um, uh, son, por ejemplo, nombres que aparecen en de dedicaciones en libros uh, uh, sobre temas religiosos. Uh, aquí el, el autor oh, uh, ha publicado el libro y lo dedica a una larga lista de familiares que eh, perecieron en el, el holocausto. En sinagogas, por ejemplo, hay placas memoriales en memoria de las víctimas y eh, a veces hasta, hasta en las eh, lápidas en los eh, cementerios, eh, una lápida de una persona que murió después de la guerra, ven aquí el nombre, se añaden los nombres de las víctimas de, de, de sus familiares que perecieron en el holocausto para que haya un lugar tangible donde la eh, eh, familia se pueda reunir con la memoria de esas eh, víctimas. Ahora, estaba hablando de fichas de nombres y de personas. Como decía, eh, hay eh, muchos casos relativamente en los cuales eh, eh, eh, hay más de una eh, fuente eh, para una persona y eh, esto es lo que hacemos. Por ejemplo, si estoy buscando en nuestro banco de datos por una persona que se llama Rudolf Stadler, tenemos eh, 11 resultados que no sabemos si se trata de la misma persona o varias personas. En el momento que hacemos la uh, corroboración de los datos, cross-reference, llegamos a la conclusión que se trata de cuatro personas. Sobre uh, una de ellas tenemos más de una uh, fuente de información, es lo que llamamos un clúster, um, um, el enlace entre varias uh, fichas de uh, nombres. Y aquí vemos <coughs> todas las nueve fichas de nombres distintas, de distintas fuentes uh, documentales que se refieren a esta persona. Uh, tenemos aquí también la posibilidad de ver todas las uh, imágenes de multimedia uh, y, de hecho, la documentación original, copia de la documentación original, incluida una hoja de testimonio, son um, uh, listas de deportación y así sucesivamente, Y uh, podemos también reconstituir el uh, itinerario de esta persona a lo largo de dos años, entre 42 y 40 y uh, principios de 45, desde el sur de Chequia a um, uh, Theresienstadt, Auschwitz, uh, Dachau y Kampfering, y al final uh, um, fue uh, asesinado en Leibniz. Um, este proceso de creación de clusters uh, lo hacemos por dos uh, vías paralelas, uno es uh, trabajo manual de comparación y validación, comparación de los datos y validación manual y hemos hasta ahora eh, podido eh, crear eh, más de mil eh, clusters de, este, de esta manera y además estamos tratando, eh, tratando de trabajar con algoritmos de computadora que nos ayudan a eh, agilizar el, el proceso y hemos creado más de 400.000 eh, clusters de esta manera. Eh, en total, tenemos como 550.000 clusters y eh, creo que el potencial es eh, todavía eh, más grande, seguramente unos 400.000 clusters adicionales. Eh, a medida que estamos avanzando es más difícil porque el problema es que la documentación que tenemos no es muy homogénea, entonces los... Eh, Um, los uh, datos personales que tenemos sobre la persona no son siempre los mismos en las distintas, distintas fuentes, entonces la comparación no es tan obvia. Uh, aquí uh, pueden, pueden ver la comparación de los distintos uh, um, uh, campos como uh, nombre, apellido, nombre de los, uh, del padre, madre, la esposo, esposa, el lugar de nacimiento, um, fecha de nacimiento, Estamos comparando todo eso, estamos dando una calificación y si se trata de por lo menos cinco eh, puntos de eh, convergencia, entonces podemos eh, decidir que se trata de un cluster. Eh, estamos eh, dentro de nuestro banco de datos, estamos tratando también de dar la posibilidad a los que eh, eh, eh, consultan en la, eh, el banco de datos de ayudarnos con sugerencias para hacer clusters, por ejemplo. Uh, si alguien entra y está buscando a su abuelo, digamos, y uh, llega a ver que hay <coughs> uh, cuatro cinco fichas de nombres que parecen uh, relacionarse a la misma persona, entonces pueden uh, uh, abrir estos, uh, uh, pulsar esos botones, reciben una lista uh, de comparación de los datos y si llegan a la conclusión que cuatro de estos uh, se refieren a la misma persona, nos pueden mandar unas sugerencias que nosotros eh, revisamos y, um, y eh, es eh, cierto, validamos y eh, después aparece el enlace en el banco de datos. Um, la um, um, problemática con la cual nos eh, estamos eh, topando es que estamos hablando de multitud de idiomas, más de 30, casi 40 idiomas, en las cuales aparecen las fuentes y varios alfabetos. Ven aquí, por ejemplo, alfabeto eh, latín. Berkovich en uh, húngaro o checo, aquí el mismo apellido Berkovich en uh, caracteres hebraicos en yiddish, um, aquí en caracteres cirílicos en ruso o puede ser búlgaro y así sucesivamente de serbio, y además tenemos uh, hojas de testimonios no demasiadas, cuantas uh, cuantos centenares que uh, están registrados también en griego. Entonces, estamos, de hecho, eh, trabajando con varios eh, alfabetos y eh, eso es, eh, no es muy eh, trivial para decir así. Eh, al procesar los datos estamos eh, trabajando con dos eh, conceptos. Uno, eh, estamos respetando la ortografía original, así como aparece en la fuente, y no hacemos ninguna corrección, porque cualquier corrección que hagamos, la persona que escribió el documento de una manera lo va a buscar de la misma manera y con corrección no lo va a encontrar. Y además trabajamos para eh, nombres y para lugares con eh, eh, campos eh, cerrados, en el sentido que eh, cada campo tiene un eh, vocabulario controlado y la persona que está eh, registrando los datos tiene que encontrar eh, la, eh, el, la misma grafía dentro de estas posibilidades. Si no existe, eh, el documento va con un experto que está verificando la, eh, um, el cifraje, digamos, de la escritura y a, añade una nueva grafía si es necesario. Eh, lo que resulta, en lo que pueden ver aquí, es una, eh, un índice de, eh, en este caso, 185 eh, distintas variantes eh, gráficas del de, eh, apellido Berkovich alfabeto latín, el alfabeto um, uh, hebraico y también está en el alfabeto cirílico. Uh, todas estas variantes están uh, relacionadas con el nombre apellido Berkovich genérico y además uh, el beneficio es que uh, este, uh, el nombre genérico está uh, traducido o transliterado, si quieren, en los tres alfabetos. Eso quiere decir que nosotros, eh, si alguien consulta nuestro banco de datos en uh, el idioma ruso o en eh, uh, caracteres o en uh, caracteres latinos, nosotros no tenemos que uh, uh, transcribir todos los uh, nombres o apellidos, sino uh, haciendo uso de esos uh, de esta, uh, estas uh, transliteraciones del nombre genérico, podemos uh, uh, presentar el uh, nombre o el apellido en los trozos, tres uh, distintos alfabetos. Lo mismo hacemos para eh, nombres de pila, digamos, para nombres, es eh, ven aquí Abraham, que es más eh, común que Abraham, ven que tiene aquí unos eh, 1200 eh, variantes eh, gráficas y también semánticas, porque se trata de Abraham, Avi, Abrasha en ruso, eh, el diminutivo de Abrasha en ruso es eh, eh, Buma, Uh, en índice es y así sucesivamente, entonces la computadora tiene que saber que todas esas variantes se refieren a la misma persona. Um, por otro lado, tenemos el uh, um, problema de los nombres geográficos, que también tienen uh, nombres distintos en distintos idiomas, en distintas, uh, entonces hay variantes gráficas y también variantes históricas según uh, la ubicación y según uh, la época. Um, supongo que toda la gente conoce el, el nombre de Bratislava la capital de, la capital de uh, Eslovaquia, pero no sé si todos sabemos que uh, Bratislava es Pressburg en alemán y Pozsony en húngaro. Uh, ahora históricamente Eslovaquia estuvo debajo de parte del, uh, fue parte del uh, reino de Hungría por mil años en la documentación que tenemos en el archivo, que se yo, 8% del archivo de Ad Vashem, en idioma húngaro, el nombre de Bratislava no aparece para nada. Nada más Pujon, es decir, Bratislava está desconocido. Si la computadora no sabe que Bratislava y Pujon es la misma cosa, toda la documentación en húngaro no va a, a, a ser accesible. Uh, en total tenemos uh, um, alrededor de nueve uh, mil, más de mil uh, nombres con 190000 mil uh, variantes. Uh, 100, 105.000 apellidos con más de 600.000 variantes, y como ven, nombres geográficos, muchísimos de toda Europa, sobre todo, pero de África del Norte y otros lugares, y nombres de eh, sitios de persecución. Por eso entendemos nombres de campos, de guetos, de uh, prisiones, de uh, um, um, sitios de uh, matanza y así sucesivamente, con sus uh, variantes igual. Eh, una última cosa que les quería comentar es que eh, estamos buscando eh, buscar personas, y eso es muy importante para nosotros, para poder ubicar documentación sobre, o, o información sobre las personas que estamos buscando. Eh, los nombres eh, de los judíos eh, tienen una, una dificultad específica en el sentido de que muchas veces fueron traducidos en uh, distintos idiomas, eh, y eh, lo que ven aquí, por ejemplo, el nombre Arié, que es, eh, de hecho, león en eh, hebreo, eh, fue, tradicionalmente fue traducido a Leib en eh, yiddish y para los judíos sefardíes es una traducción en eh, turco, que es Aslan. Eh, eh, en eh, la, la tradición cultural hebrea, el nombre de Arié está relacionado con el, la tribu de Judea, era el símbolo de la tribu de Judea. Entonces quiere decir que una persona eh, podía llamarse eh, Aria Yehuda Leib eh, y en un documento puede aparecer como Aria, en otro documento como Yehuda, en otro documento como Leib y eso quiere decir que eh, en principio nunca podríamos encontrar si no hacemos una relación, entre este, un vínculo entre estos eh, nombres. Además a veces puede aparecer bajo el nombre de León. Y aquí ven uh, distintos uh, nombres con, uh, uh, uh, por ejemplo, Zahava es uh, oro en hebreo, Golda es uh, lo mismo en uh, idiomas eslavos, oro es también en español, uh, Aranca es en húngaro, Zlata es, uh, no, Golda es en yidish, Zlata es en uh, idiomas eslavos y ahora es en rumano. Todos esos pueden ser la misma persona, depende del de, uh, contexto um, histórico. Eh, bueno, eh, hasta aquí rápidamente, Muy bien. sobre todo lo, lo que estamos haciendo, si van a tener preguntas después, eh, con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto, gracias Alexander. Gracias también por ajustarte al tiempo, por tu por magnífica presentación en, en este fantástico castellano. Uh, después, vamos a, tener, uh, vamos a abrir el, el micrófono al público por si hay distintas preguntas. Creo que has tocado muchos temas que son de interés en la sala. No sé si veías las reacciones del público, pero creo que ha despertado muchísimo interés. Uh, ahora, siguiendo el orden del, uh, de nuestra mesa, uh, por parte de los archivos de Olsen en el programa venía Giorgio uh, Swilling, que es uh, director de los archivos de, uh, de la unidad de archivos de Arlesen, uh, por un problema de última hora no ha podido asistir. Pero hoy uh, quien nos acompaña y nos va a hablar del tratamiento de los datos y la difusión de los archivos de Arlesen es uh, Francisca Schuber. Thank you very much. Uh, Francisca ha estudiado historia en las universidades de Jena y Leipzig. Uh, entre 2014 y 2021 ha sido la asistente de investigación al Departamento de Indización de Archivos en los Archivos de Arolsen y desde el año 2021 es la jefe del servicio de los usuarios de uh, los Archivos de, de Arolsen. Como hemos comentado con el resto de ponentes, son 20 minutos de presentación. Gracias. Um, yeah, first of all, I want to give a short introduction to the Arsene Archives and then come to our database and to all the problems we face, the same as Yapashem. Um a lot of them um, are the same and we have different approaches or sometimes the same. Um, first of all, y empezaré con la institución de los archivos Arolsen. Somos un centro internacional sobre la observación nazi. Tenemos muy, unos archivos enormes sobre... Eh, Tema de campos de concentración, trabajos forzados, personas desplazadas, todo en el contexto de la persecución nazi. Nuestro archivo contiene más de 30 millones de documentos sobre este tema. Tenemos muchos documentos originales, pero por supuesto también como Yad Osham o diferentes archivos del mundo Con nuestro, pensamos que nuestro archivo es una fuente importante de conocimiento y desde hace cuatro años eh, ya tenemos más de un millón de usuarios en línea de todo el mundo los archivos Arolsen están ubicados geográficamente en Alemania los crearon los aliados recopilaron documentos de campos de concentración de compañías donde se forzaba a trabajar a los presos y de organizaciones e instituciones como instituciones internacionales de refugios y de supervivientes también eh, por ejemplo en este, tenemos aquí una foto de Thomas Burgenthal que dice que bueno que ellos, su padre no tenía ningún otro memorial, eh, o sea que tenemos también documentos eh, recopilados a partir de personas eh, eh, que pueden haber estado en estos centros de persecución. Nosotros eh, eh, el archivo nace a final de la Segunda Guerra Mundial cuando los aliados empezaron a recopilar información de campos de concentración. Nuestro archivo no fue fundado hasta 2018 realmente, pero los documentos empezaron a recoger de todas esas personas que fueron eh, asesinadas, deportadas, forzadas a trabajar y se hizo búsquedas sobre ellos respondiendo. A, a las consultas que había sobre ellos para aclarar qué había pasado con ellos. Nosotros se nos creó como centro de rastreo internacional, centro de búsqueda internacional. Seguimos viendo unos 20.000 crímenes al año. La mayoría son procedentes de búsquedas de segunda, tercera generación, incluso cuarto. Y también atendemos muchas búsquedas de, de cariz universitario. Como ya decía, estamos centrados en Arlsen, una pequeña ciudad del centro de Alemania. El ITS, el, centro de el Servicio de Rastreo Internacional, lo establecieron las fuerzas aliadas en 1948 oficialmente. Vemos aquí lo que ahora se llaman los archivos. Vemos cómo se recopilaban documentos y se almacenaban en situaciones difíciles. La tarea principal era encontrar personas desaparecidas y responder a las consultas de sus familiares que los estaban buscando. En 2019 cambiamos el nombre a los archivos Arolsen para decir que no somos únicamente un servicio de rastreo búsqueda, sino un archivo también que queremos estar lo más abiertos posibles. Vemos el archivo tal como es ahora. Y ya digo, contiene más de 30 millones de documentos y además más de 50 millones de tarjetas indexadas de nombres y datos. En estas tarjetas indexadas hay 17, 18 millones de nombres. En la parte de atrás de la foto veis las pequeñas cajas donde están las tarjetas. Bueno, esto es una cita que aparece en nuestro edificio principal. Era una de nuestras tareas en los años 50. el ser una especie de, de un sitio de memoria para que estos hechos nunca se olvidaran. Eh, bueno, al principio era difícil, pero bueno, en los últimos 15 años hemos trabajado mucho más con el público, queremos divulgar mucho más nuestro trabajo, lo cual me lleva a la segunda parte que creo que es la pertinente para esta conferencia, nuestra base de datos y cómo manejamos, operamos eh, y tratamos los datos y los publicamos en línea. Como veíamos en la foto antes que decía que teníamos estas tarjetas, tenemos aquí estos índice de nombres centrales. Es la manera de encontrar los nombres. Esto viene de los 50. Y bien, vemos en pantalla una de las tarjetas digitalizadas que consta en nuestra base de datos. Esto se indexó a finales de los 90 porque tuvimos muchas eh, consultas eh, que tanto es así que tenían que esperar de dos a cinco años eh, para que teníamos muchísimas, muchísimas consultas. Así que tuvimos que cambiar nuestro flujo de trabajo y decidimos pasar a este índice central de nombres. Fue lo primero que digitalizamos. Con este proceso de digitalización también eh, empezó la iniciativa de la base de datos. Vemos aquí, por ejemplo, una, un pantallazo de la base de datos. Eh, vemos que eh, es una imagen digitalizada del de índice central de nombres y vemos bueno, es así como buscan, hacen las búsquedas la gente en nuestra institución. Escribes un nombre y recibes esta información y buscas por tarjetas a ver si el nombre aparece en la tarjeta y si es eh, la persona de interés. La siguiente fase era hacer un índice de algunas de las tarjetas para crear un sistema de anclajes. El índice central de nombres, además, está creado siguiendo un orden alfabético y fonético. Es lo que decía uh, eh, Alex antes, que tenemos problemas de, porque hay diferentes formas de escribir el mismo nombre. A nosotros nos pasa lo mismo. Eh, por ejemplo, el nombre Abramovich, hay más de 800 maneras diferentes de escribirlo esta base de datos lo cubre con fonética, con las diferentes formas de escribirlo para poder tener un porcentaje superior de resultados y poder llegar a la tarjeta que corresponde a la persona buscada. En el segundo paso, esto es un ejemplo, a ver, Aquí estamos haciendo una búsqueda, por ejemplo, de Kempla y nos sale esta eh, tarjeta. Esto nos, llega, nos lleva a la lista de transport, el transport list que tenemos en nuestro sistema. Entonces, en el siguiente paso, hacemos una indexación directamente del documento. Un ejemplo es que cuando te metes en nuestra base de datos y buscas Arnold Kemper, también tienes el resultado enlazado directamente con el documento. Aquí a la derecha vemos lo que hemos indexado. Tenemos un montón de información. Normalmente indexamos solamente el nombre y la fecha de nacimiento porque nuestra tarea principal sigue siendo encontrar a personas. Pero bueno, estamos desarrollando el proyecto para pasar a, a centros, ubicaciones, ubicaciones, eh, pero bueno, esto es algo que estamos empezando a hacer ahora. En los últimos 20 años lo que hemos hecho es, sobre todo, centrarnos en estos nombres e indexarlos. El siguiente paso ha sido publicar los documentos en línea. Solo publicamos los documentos no todo nuestro proceso de indexación porque es demasiado complejo y no está todo indexado. Así que la idea es facilitar a los usuarios encontrar documentos en línea. Entonces, Juan, lo lamento no se oye muy bien, cuando haces una búsqueda, recibes este enlace a la lista de transporte y vemos que cuando hago una búsqueda de esta persona, Adam Kempler, solo tenemos dos eh, elementos de datos, que no es lo que vemos en el centro físico, tenemos mucho más. La publicación en línea es más limitada, pero bueno, es todo lo que podemos hacer de momento. Y vemos que está... Um, también aparece eh, organizado. Nuestro objetivo es que queremos publicar todos los nombres que constan en nuestros archivos hasta el año 2025. Es un gran desafío porque no hemos indexado todos los nombres en todas las listas porque hablamos de millones de documentos. Muchos son listas y las listas son difíciles de indexar. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta meta? Lo que estamos haciendo en los últimos 20 años es, estamos haciendo índices manualmente, los nombres que aparecen en los archivos Arolsen. A ver, no es tan profundo... Como oh, lo que decía Alexander, no hacemos una eh, comprobación doble de los nombres. Hacemos el índice basando en los documentos. Entonces, cuando hay una falta de ortografía o está mal escrito el nombre o el nombre que aparece en la tarjeta no es el nombre real de la persona, no lo verificamos. Simplemente indexamos el documento tal como nos consta. Esto es un desafío, evidentemente. Por supuesto, utilizamos... OCR y HWTR, esta técnica de reconocimiento y estamos actualmente eh, verificando eh, si podemos utilizar OCR para hacer índices de todas las listas y también en crowdsourcing. No sé si habéis oído hablar del proyecto Every Name Counts, todos los nombres, cada nombre cuenta. Creo que tenemos más de dos millones de nombres que se han podido indexar gracias a este proyecto de micromecenazgo de crowdfunding. Eh, porque no, no podemos hacerlo todo únicamente con las, eh, los recursos del centro. Eh, ¿Qué más desafíos tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, la lista de transporte. Ya digo que lo tenemos en línea y aquí tenemos un usuario que está buscando a su abuelo que aparece en la lista como Kempla. Y la usuaria da el nombre de la dirección del abuelo y que no coincide. Ella dice que es nombre 3, número 13, en la lista aparece 35. Ya digo que nosotros indexamos desde el documento. Entonces, estas aportaciones a los datos con con informaciones de usuarios o de investigadores que dicen, oye, he conseguido estos datos adicionales, porque vosotros decís que esta persona estaba en Auschwitz, pero yo sé que no, que no subió a, a esta, que no estaba en esta lista de transporte. O decimos, oh, nos consta que una persona sobrevivió y un familiar nos dice, no, no, esta persona falleció. Bueno, pues estas correcciones, de momento, no las podemos añadir a nuestra base de datos y no podemos visualizar, permitir que las vean todos los usuarios en línea. Es una pena, es un gran desafío, porque vemos que es importante también aportar datos que, que recibimos de los usuarios. Así que... Eh, Cuanto más presencia tengamos en línea, más información recibiremos y podremos hacer más crowdsourcing y más aportaciones. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, listas. Esto es, eh, creo que era, el lugar de nacimiento. Pero de momento no, no tenemos posibilidad de añadir datos, simplemente indexamos lo que nos consta en la tarjeta. Otro gran obstáculo que tenemos en estos momentos, es un gran desafío, es que nos entendemos como hub, como centro. Es decir, añadimos datos de diferentes instituciones, archivos y tal, Los recopilamos todo. Por ejemplo, aquí tenemos metadatos del archivo Fortunov de víctimas del holocausto, y añadimos los enlaces a la fuente inicial. Pero también eh, queremos compartir nuestros datos en la medida de lo posible. Así que estamos trabajando con diferentes universidades eh, y les estamos apoyando en sus estudios, facilitándoles nuestros datos en formato eh, plain data o con metadatos o imágenes. Hemos escaneado muchos centros memoriales y, y hay ya muchas universidades que tienen acceso a nuestros datos y pueden manejarlos. Esto es algo que, que queremos desarrollar porque de momento son colaboraciones muy puntuales, depende de las instituciones y queremos abrirnos más y dar más acceso pero por supuesto en algunos casos eh, también estamos limitados porque hay temas legalos, legales porque algunos son copias de otros archivos y hay que respetar esto esto es una cita de un abogado eh, en estos momentos estamos en guerra es importante compartir datos en la medida de lo posible pero es importante que los datos sean claros. Esto es difícil. Estamos eh, verificando diferentes enfoques y sistemas. Y desde luego estamos abiertos a cualquier sugerencia o escuchar de lo que se está haciendo en otras instituciones. Y ya está. Eh, básicamente, esto es lo que puedo decir de los archivos Arlsen y el servicio de rastreo o búsqueda de datos. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de Muchas gracias, Francisca. Uh, gracias también por respetar el tiempo y por la claridad en tu explicación. Uh, creo que también has abierto, como Alexander, Uh, distintas uh, puertas por las que después supongo que va a entrar el, el debate. Uh, seguimos ahora con Silvia San Martín. Como decíamos, uh, esta mesa uh, parte del proyecto de conceptualización del Censo Estatal de Víctimas y en este proyecto de conceptualización pues, uh, se analizaron distintos uh, proyectos de referencia a nivel internacional, y en el caso del Archivo Nacional de la Memoria, destacamos como buena práctica para, para implementar en, en, en España uh, el trabajo que llevan realizando del Registro Unificado de, de Víctimas. Uh, va a hablarnos de, de la Red Federal de Archivos de la Memoria y del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, a Silvia San Martín, que es licenciada en Psicología, Máster en Metodología de Investigación Científica y que trabaja, uh, como, de, de, como decíamos, en el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, donde es la coordinadora del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado y de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. Como hemos dicho en todos los ponentes, estos 20 minutos para después poder tener tiempo de debate que creo que, que hay ganas de hablar de distintos temas gracias silvia bueno me escuchan bien eh, buenos días a todos y a todas eh, mi idea de, de exposición es rescatar eh, la historia de cómo llegamos a la base de datos actual eh, ...para poner de relieve la importancia de eh, unificar los datos en una sola base de datos... ...para poder conocer eh, el pasado reciente de, de mi país. Eh, el programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado... Eh, ...tiene a su cargo el relevamiento y la sistematización de información... Eh, ...sobre el accionar represivo y legal del Estado argentino... ...entre el 28 de junio de 1966 que fue un golpe de Estado, el golpe de Estado de Honganía, y donde se eh, instaura la doctrina de seguridad nacional, hasta el 10 de diciembre del 83, donde se recupera la democracia después del de golpe genocida del año 76. Eh, la idea de sistematizar y relevar fuentes es construir un registro unificado y nacional de todas las víctimas eh, incluidos los niños que fueron separados de sus padres, los niños que fueron apropiados, las personas que fueron sobrevivientes de los campos de concentración, eh, las personas desaparecidas forzadamente y las personas asesinadas. Eh, también eh, sistematizamos todo lo que tiene que ver con lugares de enterramiento, que son en general lugares de enterramiento clandestinos, fosas comunes, eh, hallazgos en el agua, de los vuelos de la muerte y eh, todo lo que tiene que ver con eh, los centros clandestinos de detención, elaboramos la nómina oficial del Estado Nacional. Eh, la idea de eh, unificar en una sola lista viene ya desde la época de la dictadura cuando los organismos no gubernamentales recibían denuncias de desapariciones de personas y comenzaron a hacer cada uno sus propias listas. Eh, ese, ese inicio fue importante para poder eh, lograr conocer los nombres de las personas que habían desaparecido y algunas de ellas después sobrevivieron. Eh, a partir de la recuperación de la democracia en 1983, eh, se crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, eh, donde se recaban nuevamente más eh, denuncias sobre desaparición de personas y los organismos de derechos humanos contribuyeron con sus propias listas. Eh, la CONADEP es la primer, eh, el primer listado eh, unificado que se hace de lo que fue la represión ilegal en todo el país. Eh, a partir de esos listados se genera el juicio a los responsables de las distintas juntas militares que gobernaron el país, que fue el, la causa 13 del año 84, eh, y a partir de ese momento se hace la publicación de lo que fue el libro del Nunca Más y el listado anexo con todos los nombres que habían recogido en todas las investigaciones. Eh, esto avanza y se legisla sobre desaparición forzada de personas y sobre reparación a las víctimas. A partir del momento de la sanción de esas leyes, que es el año más o menos 94, eh, se comienza a trabajar en más unificaciones. Se unifican también los listados de las personas asesinadas y las personas desaparecidas comienza a trabajarse fuertemente en, en recabar cada vez más datos, se, re, se recupera lo que fue la base de datos de la CONADEP y a partir de ahí se comienza a sumar números fundamentados y corroborados. Eh, la, la posibilidad de, de unificar en una base de datos, eh, la base de datos está organizada eh, por víctima, o sea que la, la organización de nuestro listado tiene que ver con las víctimas. Tiene eh, datos filiatorios, o sea, números de documento, eh, nombres y apellidos, fechas de nacimiento, lugar de nacimiento, edad al momento del hecho, del secuestro. Después hay otro grupo de datos que tiene que ver con el hecho en sí, si es secuestro, si es asesinato, eh, si, si fue secuestrado y luego asesinado, o sea, una víctima puede tener más de un hecho, eh, y el, el grupo de datos en relación a su cautiverio en centros de detención clandestina, quienes los vieron y qué, qué situación sucedió ahí dentro, textualmente lo que dice el, la persona sobreviviente en relación a eso. Eh, también tenemos eh, otro grupo de datos que tiene que ver con las causas judiciales que aún continúan hoy y nosotros somos fuente para el enjuiciamiento de los responsables de lo que fue el genocidio en mi país eh, y las identificaciones, los embarazos, la militancia porque eran todos militantes políticos eh, entonces a partir de todo ese conjunto de datos es una base de datos relacional con muchas tablas relacionadas, pero organizada fundamentalmente por víctima. O sea que nosotros podemos hacer una ficha de cada una de las víctimas con todos los datos que tenemos relevados de esa persona. A la vez también tenemos un, un listado sobre los centros de detención clandestina corroborados y eh, fundamentados con todos los datos que tenemos sobre ellos. Eh, hay una publicación eh, que está en la página de la secretaría, que es del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, donde que fue del 2015, donde nosotros lo que tenemos ahí publicado son los listados, eh, un anexo de estadísticas, mapas con geolocalización de los centros clandestinos de detención de todo el país, que son más de 800 ya que tenemos ubicados. Eh, y, bueno, y, y toda la parte técnica en relación a descripciones y demás. Eh, ¿Qué fuentes usamos para nosotros poder eh, sistematizar información? Tenemos un archivo digital, o sea, tenemos eh, digitalizadas cantidad de fuentes, entre ellos cada uno de los legajos de la vieja Conadep, cada una de las denuncias que se siguieron tomando desde el cierre de CONADEP en adelante, aún hoy recibimos denuncias de sobrevivientes, eh, datos que aportan los familiares que no los teníamos, eh, así que hacemos entrevistas eh, con todas las familias y con todos los sobrevivientes que todavía no habían testimoniado, todavía aún hoy falta, falta información. Eh, y además tenemos archivos policiales de la Policía Federal y de las policías de las provincias, archivos de cementerios, eh, archivos judiciales, presentaciones de habeas corpus, eh, una cantidad enorme de información que tiene un motor de búsqueda que nos permite eh, relevar eh, rápidamente buscando por nombres o por situaciones en ese material. Además del material que ya está ingresado en el Archivo Nacional de la Memoria y que está digitalizado, eh, nosotros hacemos un trabajo de buscar fuera de la Secretaría material a distintos organismos, que, como son cementerios, como son policías, como son eh, servicio penitenciario de, de las cárceles, que son provinciales y federales, eh, Buscamos información fuera porque el, el, la dificultad de la clandestinidad, de lo que fue la represión, eh, hace que las cosas no estén muy a la vista. Entonces hay que estar buscando permanentemente dónde puede haber datos en los archivos oficiales. Buscamos lo que llamamos huellas documentales, eh, porque otra de, las, de los trabajos que hace el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado es eh, la identificación de personas desaparecidas. Eh, a través de un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense eh, generamos un, un archivo de muestras eh, hemáticas de los familiares que se cruzan masivamente con las muestras o los perfiles de cada uno de los restos socios que el equipo de antropología forense tiene en custodia. Ese cruce hace que se pueda identificar eh, algunas personas que estuvieran en enterramientos clandestinos eh, y poder saber de su destino, ¿no? cuál fue el destino final de ese desaparecido. Eh, por otro lado, eh, y en convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, se trabaja en la identificación de personas por huellas dactilares. Eh, durante la represión, muchas veces se asesinaba a personas y se las dejaba en la vía pública, y la policía local o federal hacía el trabajo de identificación de ese cuerpo. Eh, Muchas veces no se llegaba a ninguna identificación, pero sí se le sacaba las huellas. Entonces se compara una base indúbita, que son las huellas de los desaparecidos que están en sus documentos, con esa base que no sabemos de quiénes son esas huellas y ahí se producen identificaciones. Algunas veces los cuerpos no están, pero sí la familia obtiene la información de qué fue lo que sucedió con su familiar después del secuestro y su cautiverio. Entonces, todas las investigaciones que se hacen y toda la sistematización eh, garantiza el derecho a la verdad de los familiares eh, y además eh, esclarece para los juzgados que están en este momento juzgando a los responsables de los, de los actos criminales, eh, les da más elementos, aporta nuevos datos y, y las circunstancias en las que esas personas pasaron para poder ser juzgados. La idea fundamental y a lo que tendemos es armar una, una base que nosotros eh, llamamos Sistema Federal de Datos, que eh, queremos que sea online y al acceso de todo el público con distintos niveles de acceso, de todos los juzgados, de todas las fiscalías, de todos los equipos de investigación, y que cada uno pueda volcar en esa base de datos nacional y federal eh, todos los datos eh, que cada territorio tenga, porque los lugares eh, pequeños tienen mayor conocimiento y tienen mayor ac acercamiento a las personas para poder este, aportar datos y construir así cooperativamente el conocimiento de qué fue lo que pasó. Eh, la idea de una base unificada es la idea de una base que sume, que sume información y que todo el mundo pueda tener acceso a esa información. Es un, un derecho de las personas saber qué fue lo que sucedió con sus familiares. Entonces, eh, la idea de, de mantener registros este, centralizados, no tiene que ver con una cuestión de, de acaparar, sino al contrario, de poner al servicio de los demás esa, esa documentación. Eh, creo que con eso estamos bastante eh, cerrando la idea de, de esta de esta presentación que tiene que ver justamente con esto, ¿no? con que ese, ese universo de datos pueda ser eh, accesible a todo el público en general y sobre todo que aporte a las causas que aún están en curso en mi país. Por supuesto que estoy a disposición para las preguntas. Gracias, Silvia. Como hemos visto, tenemos unos ponentes muy obedientes que se han ceñido a sus horarios y esto nos permite tener un buen rato de debate, de preguntas. Si, nos, si terminamos la organización, me decís, si terminamos a las 11, tenemos 15 minutos. Uh, creo que se han apuntado distintos temas. No voy a hacer un resumen de las uh, comunicaciones, pero sí que mm, creo que hay algunas características comunes en los tres proyectos, como es, por ejemplo, uh, situar siempre las uh, víctimas en el, en el centro de todas estas uh, bases de datos, uh, el reto que supone uh, normalizar no solo nombres, sino también normalizar lo que son los lugares y lo que son los distintos hechos represivos que una persona puede haber padecido, ya sean recorridos, ya sean pues esto, distintos hechos represivos. Uh, el reto y a la vez la oportunidad que supone el uso de las nuevas tecnologías para la extracción de, de, de datos, que nos pueden ayudar muchísimo a dar respuesta a a, a la ciudadanía. Uh, la importancia también que ha aparecido en todos los proyectos de la difusión en línea y de la participación social uh, de las comunidades, de los familiares, de las personas interesadas en esta temática para uh, ayudar a ampliar los datos existentes. Uh, la importancia de la difusión centrada en la experiencia de usuario, creo que es una de las preguntas que precisamente nos lanzaba Francisca. ¿no? Uh, la importancia, como no, de las fuentes primarias, importantísimo que haya una prueba documental de cada una de estas víctimas. Uh, y finalmente la integración Uh, en bases de datos únicas de todas las fuentes de información, ya sea uh, como nos contaban desde Adolfsen uh, viendo el archivo como un hub o ya sea como nos cuentan desde el Archivo Nacional de la Memoria uh, ven viendo todo el proceso de cómo la información de la fosa, cómo la información de identificación, cómo la documentación, todo se integra en una misma uh, base de datos. Sin más, yo me he intentado poner sobre la mesa distintas temáticas que han ido apareciendo para daros voz a vosotros y que podáis lanzar preguntas a los ponentes, que es quienes más saben. Buenos días. ¿Me levanto? Sí, mejor si te levantas, te, sí. te, supongo que te verán los ponentes. Mejor. Buenos días. Bueno, en primer lugar, les quería felicitar a los tres por su exposición tan brillante e interesante. Y hay una cuestión en relación en lo que ha apuntado ahora Gerard sobre las fuentes primarias. Eh, a mí me interesa un poco conocer cómo abordan esta parte del proceso. Nosotros nos encontramos con que... Estas fuentes primarias eh, en, en ocasiones eh, presentan datos contradictorios, que no es fácil desambiguar, ¿no? Y bueno yo, por ejemplo, he seguido con mucha atención en, el, en lo que comentaban en torno, por ejemplo, empezando ya por la propia identidad, ¿no? nombres y apellidos, diferentes expresiones y un apellido que pueden corresponder o no a la misma persona, pero a la vez hay muchos datos relacionados con el trayecto represivo que ha recibido esa persona que además es por el paso de burocracias, en algunos casos que son bastante despreciativas con, con la propia de las eh, víctimas y no han tenido eh, especial atención a recoger eh, con precisión pues datos personales, datos biográficos, incluso hasta estadios que se van repitiendo mes a mes, cambian las fechas, cambian… Es decir, eh, eso detrás, por tanto, exige un… Un desarrollo importante de investigaciones, ¿no? Yo quería saber un poco en sus respectivos centros esto cómo se aborda. ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, Alexander, por ejemplo? No he muy bien la pregunta. ¿Qué, qué, qué exactamente...? Ahora me escucháis, sí. ¿cómo abordáis estos distintos retos que, de los cuales nos hablaba César sobre uh, las fuentes primarias que dan informaciones uh, que pueden llegar a ser contradictorias, ya sea en relación a los propios nombres como uh, en ocasiones, a fechas y lugares? Se había cortado. Uh... No sé, na, estamos tratando de, de establecer la, la de, de saber qué pasó con cada una de las víctimas. Ahora, a veces tenemos más información, a veces tenemos muy poca información. El, el problema es que, es a diferencia de, por ejemplo, de, del archivo de Irolsen, donde ahí eh, la mayoría de la información es, viene de los campos de concentración y de, de lugares de Europa central, digamos. Y nosotros, el problema más grande que tenemos es que la mayoría de las víctimas, de, de las víctimas del holocausto eh, venían del este de Europa, de, de Polonia, de la Unión Soviética, de Rumanía... Sí, así sucesivamente, donde hay muy poca documentación. Entonces, eh, a veces tenemos una sola fuente sobre una víctima y muchas veces es nada más una hoja de testimonio, es decir, una declaración por un, eh, alguien de la familia. Y pocas veces tenemos eh, documentación, eh, como decir, eh, de archivo, eh, teniendo en cuenta que la mayoría... Es, el proceso de holocausto en esos lugares fue distinto totalmente. Si en la, la parte occidental de, de Europa los judíos fueron uh, arrestados, fueron trazados de aquí para allá, uh, mandados por campos de tránsito y así sucesivamente. Entonces hay uh, rastros, hay uh, documentación, hay listas de deportaciones y sucesivamente. En uh, el este de Europa la matanza fue indiscriminada y, uh, uh, como decían, en. Es, eh, casi no hay ninguna documentación. Entonces, eh, ahí tenemos eh, muchísimo problema. Um, y estamos tratando de, de recuperar los nombres, pero es muy, muy, muy difícil. No sé si contesté la, la pregunta, pero es, es la situación que, que con la cual nos estamos... Uh, uh, Enfrentando. Gracias. Si queréis, uh, Francisca, Silvia, uh, añadir, uh, para resumir un, todavía un poco más la, la pregunta, uh, ¿cómo resolvemos, en el caso de fuentes primarias, de documentación, uh, informaciones que pueden ser contradictorias sobre las propias víctimas? ¿Cómo lo hacemos en este caso en la parte de investigación o en la parte de base de datos? Oh, no. <risa> okay. Bueno, pues uh, puedo decir algunas cosas sobre este tema. Sí, tal y como dije antes en mi presentación, a veces el problema que nos... Bueno, que, que vimos a menudo en nuestro centro. Sabemos que es un problemón cuando hablamos del uso y acceso de la base de datos del archivo en línea. Pero también hemos visto recientemente que los miembros de nuestro personal, que tienen mucha experiencia, saben cómo gestionar los documentos, cómo gestionar la información que nos, que nos permite o que les permite comprender o, o a veces incluso pues entrar en contacto con información más, más fiable. Pero a veces no se puede dar una respuesta exacta ante esta pregunta. Sabemos que um, se intenta dar tanta información de contexto en línea como, como nos es posible. Por ejemplo, tenemos una guía electrónica que explica... Uh, muchos documentos y muchos tipos Alexander ya nos mostró la tarjeta de registro de, de prisionera en badhausen bueno, hay que ver qué es este documento, quién lo creó qué información contiene, qué implica y, y esto de permitir a los usuarios pues, comprobar si la información es fiable o no nunca hay la posibilidad de decir al 100% de que una tarjeta o una información dice esto y otra dice la otro podría ser mi tío, o hay esta fam historia familiar, vemos que se le persiguió, era un prisionero político, pero hay documentos que hablan de casos de prisioneros asociales. Hay tanta información y tan variada que a veces es difícil de poder comprender, ¿no? Hay que ver lo que se puede. ¿Quieres añadir algo, Silvia? Abraham. Siguiendo esto, entiendo mejor la, la pregunta, entonces, uh, uh, miren, la, si hay documentación, por ejemplo, del tiempo del holocausto, tampoco es uh, lo que está escrito, es, es uh, como decir, uh, uh, parte de la Biblia. Es decir, uh, uh, hasta, hasta hace años los uh, historiadores consideraban que un documento, digamos, de 43, es, uh, esto es y no, no se puede discutir. Uh, tenemos que tener en cuenta por, uh, por lo que tiene que ver con, uh, con los prisioneros en campos y, y cosas así, es que uh, la mayoría de, la, de los registros se hacían de, de modo, uh, ¿cómo decir?, uh, um, oral, en el sentido que la gente no venía con su DNI y ahí tenías todos los datos exactos, uh, fecha de nacimiento y... Uh, Uh, del letreo del uh, nombre apellido y no sé si se acuerdan por ejemplo de la lista de Schindler, hay una escena donde hay uh, como sé, filas de judíos que están esperando que, que pasen por frente a, una, a unas mesas donde hay algunos uh, empleados o soldados alemanes y ahí les dicen de hecho cuál es su nombre y ellos. ahora imagínense que, que hay uh, uh, empleados alemanes o polacos que de repente en Auschwitz y después de Auschwitz a muchos campos vienen uh, uh, judíos de Hungría. Que es un idioma, o de Grecia, que son idiomas desconocidos totalmente. Y están hablando de una manera y la persona que escribe entiende lo que entiende. Y hay, hay, muchísima, hay muchísima posibilidad de error. Yo no digo que todo lo que está allá registrado es error, pero hay se puede ver por lo menos en el deletreo de los nombres y apellidos y de nombres de lugares. Hay muchísimos errores porque la, la, la, esos empleados no entendían de qué se trata. Le dices el nombre de un lugar en uh, uh, Hungría um, y vamos a ver lo que entiende el, el Alemania sucesivamente. Entonces... Uh, hay ese problema de, de, de que toda esa documentación es, uh, como decir, hay que tomarlo con uh, mucho gran uh, uh, con uh, grano de, de, de sal. Uh, por otro lado, hay um, posibilidad de que hay, uh, como decir, uh, información que no se puede reconciliar. Como dijo uh, Francisca, un documento dice una cosa, un otro documento dice una cosa y a veces es, uh, no se sabe exactamente uh, cuál, uh, quién tiene razón y cuál es la, la realidad. En este caso nosotros uh, hacemos el, uh, el enlace entre los dos documentos que se refieren a la misma persona, pero nosotros no somos uh, ni siquiera un historiador que, que hace un estudio muy uh, profundo puede eh, reconciliar esas cosas a veces. Entonces, eh, hay limitaciones en la documentación, no hay nada que hacer. Hacemos, eh, creo que todos hacemos lo mejor que podemos, pero eh, no hay eh, garantía de que todo va a ser perfectamente, como decir, exacto y así sucesivamente. No, hay, eh, les puedo decir también que dentro de los campos, en muchos campos eh, donde había registro de los eh, presos, de, de los eh, presos que ingresaban en el campo y les daban número de prisionero. A veces había presos que se morían en el campo y muchas veces el mismo número se lo daban a otra persona que entraba dos años más tarde. Entonces eh, a veces no sabes quién es quién. Eh, hubo casos de eh, personas que impersonaron a otros. Es decir no, no, Y no son eh, pocos. Uh, si tomamos en cuenta, por ejemplo, uh, la fecha de nacimiento, muchos uh, presos uh, declaraban que eran más jóvenes o más uh, uh, uh, viejos en función a la necesidad. Si uh, se necesitaba ir a trabajar, entonces un chico de 15 años decía que tenía 18, porque si no, lo podía mandar a la cámara de gas. Entonces, hay, hay muchas cosas que no son uh, exactas. El holocausto es un, uh, fue un evento que es muy, uh, ¿cómo decir? muy complejo. Y tienen muchísimas eh, cosas eh, así encontradas, pero fue una realidad así muy compleja, sí. Si queréis añadir algo más, si tenemos más preguntas en el público. Sí, tenemos allí a Alex. Si puedes levantarte Ahora, que así sí te ven. Claro. A ver, dos preguntas… Una muy utilitaria, ¿cuántas personas están trabajando en, en vuestros archivos? O sea, ¿qué dimensión tenéis? Eh, y otra no tan utilitaria es que… No se escucha bien, yo no lo no, digo no ah, bien. Eh, pues eso, una que sería ¿cuánta gente estáis trabajando en, en vuestros archivos? Y la segunda es eh, ¿qué pasa con la ley de protección de datos? ¿Cómo, cómo, cómo trabajáis la protección de datos? Si, si, Gerardo, si puedes repetir la pregunta, por favor, se, se voy a entrecortar. Sí, en... vale. Um, la primera pregunta que os haces uh, para hacer este trabajo magnífico que estáis haciendo uh, de digitalización, extracción de datos y publicación de datos: ¿con qué recursos humanos contáis todas y cada una de las, de las instituciones? ¿Con qué cantidad de, de personal, de equipo, de técnicos ah, están no, no, no. detrás de, de los proyectos de las bases de datos en concreto? No de la institución, sino de la base, de las, del manejo de las bases de datos. La extracción de datos, la digitalización, uh, la estructuración de los datos, la indexación, la publicación, etcétera. Bueno, en el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, trabajan 15 personas, eh, pero solamente abocados a las investigaciones y a la sistematización de datos. Digitalización es otro equipo, eh, hay un equipo de fondos documentales, que son otras áreas que, que no están, estamos relacionadas, pero que no, no, no trabajan específicamente en relación a los datos. Eh, y no sé qué, qué más era, era la cantidad de gente y... Sí, era la, la primera parte de la pregunta, después vamos a la segunda. La primera parte de la pregunta era la, la cantidad de gente que trabajáis alrededor de, la, de las bases de datos de nombres de víctimas. Bueno, eso, eso, nosotros somos 15, exactamente. Bueno, en mi departamento, somos como... 23, 24 personas, pero ahora hubo um, épocas que habíamos tenido 50 personas. Eso depende de, de sí, son buenas épocas, digamos. ¿sí? Uh, tuvimos proyectos más intensivos, el proyecto del 99 que les había contado, fue un proyecto muy especial relacionado con las uh, cuentas durmientes en las, uh, los bancos suizos y es, fue un proyecto de cuatro meses muy intensivo con mil personas que estaban uh, indexando datos en dos turnos, en dos lugares uh, fue algo, bueno uh, salió de común, digamos, pero es, uh, es una cosa que tenía un uh, ¿cómo decir uh, uh, fondos um, uh, muy importantes para ese proyecto especial porque los resultados de, de ese uh, proyecto, unos uh, 2.500.000 uh, nombres de víctimas de holocaustos se cruzaron con, el, uh, con los uh, nombres de los beneficiarios de las cuentas durmientes en los uh, bancos suizos y se encontraron 54.000 uh, personas que tenían cuentas uh, en los bancos suizos y que nunca volvieron del holocausto para recuperar el dinero. Entonces, a las familias se les dio la posibilidad de uh, presentar una, claim, una demanda para poder recuperar ese dinero. Um, todo depende también de, de, de, la, ¿cómo de, de los fondos que pueden uh, ayudar para uh, hacer ese trabajo, pero como les digo, hoy día somos, somos como 23, 24 personas. Todavía estamos, uh, estamos haciendo también digitación y digitalización y también uh, procesar, procesar los datos y así se llama y contestar, um, solicitudes desde el público y así sucesivamente Y Francisca, en el caso de los archivos de Aronsen. Sí. Uh, uh, Nosotros has, tenemos um, todo el archivo. Sí. Tiene unos 200 especímenes y 200 trabajadores y creo que la mitad trabajan en digitalización, eh, indexación, proceso de datos, eh, colgar cosas en eh, redes. Luego, lo de protección de datos. Eh, este año hemos creado una nueva regla de protección de datos propia porque somos una organización internacional y no tenemos que seguir por ejemplo la ley de archivos alemana que es muy estricta cuando teníamos que hacerlo que es respetar esa ley no podíamos hacer lo que hacemos ahora porque había un periodo muy largo de protección de datos personales había que esperar como 25 años o sea que teníamos que, que respetar la legislación alemana, pero en nuestros propios documentos o con nuestra uh, correspondencia, que también hay archivos de correspondencia, y, se pueden utilizar cuando la información tiene más de 25 años. Eh, y, y, claro, eh, tenemos financiación del eh, gobierno federal. Sí, nuestros fondos vienen del. Yo no, no, no aclaré ese punto. Nosotros en la publicación que tenemos del año 2015 se publicaron los datos de las personas asesinadas y desaparecidas, pero no de las personas sobrevivientes. Esos datos quedan en reserva. Eh, el archivo que está de modo digital tiene niveles de acceso, tiene documentación que es pública y documentación que no lo es. En general... Eh, se preserva la cuestión de la tortura, de delitos sexuales, eh, hay una cantidad de información sensible que no se da a conocer al público. Igual si, en Yad Vashem, si tenemos documentación en la cual aparecen uh, detalles de, uh, cómo decir, médicos o cosas muy, muy personales, entonces esos uh, documentos, no, no se um, muestran en el Internet, uh, sino la metadata, lo que se llama, que no incluye estas. Uh, sí. En cuanto en general a, a, las, uh, a las leyes de uh, protección de datos privados, uh, creo que en Israel tenemos, uh, como decir, un poco más relajado el régimen que en uh, Europa con el de DGPR. Uh, así es. Uh, uh, uh, pero uh, en, uh, en cuanto a la documentación que recibimos de archivos de, uh, de Europa, entonces uh, sí tenemos que tomar en cuenta uh, esto y en general la, la, la norma es que si pasaron 100 años de la, de la fecha de nacimiento, entonces no hay ningún problema. Uh, si no sabemos la fecha de nacimiento, uh, me parece que sí. Si, si Uh, ...pasaron como 60 años de la creación del documento... ...tampoco hay problema. Entonces, esas son más o menos la, las reglas que estamos uh, tomando en cuenta... ...que son, uh, creo que, bastante internacionales. Uh, gracias a todos. Comentar que esta tarde, precisamente, hay una mesa... ...alrededor del tema de protección de datos... ...en relación a las bases de datos de víctimas... ...donde, aparte de Antonio González Quintana va a estar uh, Ari Schreiber, que uh, ha sido asesor mm, seguro de los archivos de Arlsen y creo que también de Yad Vashem, Alexander, corrígeme si no es así, uh, y también Jesús Rubí, si no me acuerdo mal, de la Agencia Española de Protección de Datos. Si no tenemos ninguna pregunta más, porque ahora sí que hemos ya pasado el tiempo, uh, vamos a terminar esta mesa, tenemos uh, más o menos... 25 minutos para tomarnos un café y seguir puntuales con la segunda mesa sobre modelos de bases de datos de víctimas donde están diferentes proyectos e instituciones memorialistas de España. Agradeceros muchísimo vuestras intervenciones que han sido uh, muy, muy, muy inspiradoras y ojalá que vuestra experiencia podamos llegar a aplicar aquí en España. Gracias. Gracias. Thank you very much.